Queridas amigas, siguiendo con nuestro programa, vamos a hacer este portasecador porta toalla de girasol. ¿no? Este lindo porta toalla. Para ello, vamos a necesitar un DVD, un CD de esos que tengan en casa por ahí. Luego vamos a necesitar círculos. ...de 25 centímetros, de 10 centímetros, de 12 centímetros, de 14 centímetros y de 16 centímetros. Puros círculos. Ustedes ya saben que estos moldes están en la parte de abajo de nuestro tutorial, ¿no? De nuestro tutorial. Ahí en, en nuestro álbum de Facebook, ahí pueden encontrar. Entonces, ya habíamos visto en la clase anterior como hacemos, ¿no? Sencillamente. ¿No? Y luego nos va a quedar así de esta manera. Nos va a quedar así de esta manera, amigas lindas. Aquí hemos echado un poco de silicona. Alrededor, hemos echado un poco de silicona esta parte de aquí, ¿no? Hemos echado para poder pegarlo. Entonces nos va a quedar así. Luego, otra cosa que íbamos a necesitar es esto, ¿no? Esto lo pueden comprar en cualquier mercería, en cualquier lugar. También son unas asas de diferentes, ¿no? De diferentes... Hay de varios colores. Pueden hacerlo ustedes así de este modelo, redondos, o del modelo que ustedes puedan encontrar. Sencillamente lo que hemos hecho es forrarlo con cinta. Hemos forrado con cinta. Nosotros hemos utilizado esta cinta. Ustedes pueden utilizar cualquier cinta que tengan en casita. Entonces ya lo forramos y ahora lo que vamos a hacer es sencillamente vamos a poner, miren ustedes, vamos a poner... Una cinta en la parte de arriba y otra cinta en la parte de abajo. ¿Para qué? Para que esto de acá nos sirva ¿no? de sujetador. Entonces ahora lo que vamos a hacer es agarramos, ustedes ya saben, agarramos este círculo que es de 12 centímetros, lo doblamos en dos, lo volteamos así y con una aguja cosemos esta parte. Sencillamente cosemos, ¿no? Sencillamente cosemos así, de esta manera, recuerden, el pequeño va primero y va nos va a quedar así sencillamente pasamos todo hasta tener hasta tener las las hojas que deseamos así vamos haciendo las hojas ya en el primer tutorial ustedes tienen con más detenimiento cómo hemos hecho las hojas no entonces nosotros tenemos aquí ya las hojas listas no entonces miren ustedes sencillamente ahora lo que hacemos es acomodar ya tenemos acá pueden hacerlo de 8 o de 10 dependiendo en el tamaño que quieran si ustedes desean un girasol más grande pueden ponerlo de 12 ya depende de ustedes cada una de ustedes van jugando y van viendo y lo único que tienen que hacer amigas lindas es revisar en qué parte va a ir no acomodan, acomodan y va viendo en qué parte va a ir de su gira sola. ¿no? acomodan todas sus hojitas. ¿Ven ustedes cómo queda? Ya tenemos la primera hojita. Ahora lo que vamos a hacer, lo mismo, pero con las hojas más chiquitas, ¿no? Con los círculos más pequeñitos. Con los círculos más pequeñitos. Miren ustedes, igualito voy a hacer igualito voy a ver a ver cómo va a quedar acá lo presento aquí para poderlo para poderlo cerrar en su casita pueden utilizar, amigas, cualquier tipo de tela. En esta oportunidad yo estoy utilizando raso. Es una tela que tiene un brillo bien bonito. ¿no? Eh, no sé cómo se llamará en su país. Así se llama acá en el Perú este tipo de tela. Que tiene un brillo muy bonito y entonces nos permite hacer las flores hermosas. También pueden utilizar terciopelo. Miren ustedes, lo acomodo. Esto de acá, la hoja va a salir para acá, esta de acá, lo vamos acomodando todito, ¿no? Así, bonito, para que vaya vaya haciéndose la flor, ¿ven? Ya lo acomodan bonito y sencillamente lo pegan, lo pegan, miren ustedes, la flor más grande sale por este lado, la flor más chica, así. Ustedes van acomodando todo, todo bonito, así, todo alrededor, para que esté bonita su flor no Van acomodando Ustedes van acomodando bonito Van así acomodando Y ya Sencillamente Con los deditos lo empujan Lo empujan hacia adentro ¿no? Y ya va quedando su flor Miren ustedes Ya va quedando la flor Ahora sencillamente Miren ustedes Esto de acá es lo del medio esta es una tela terciopelo en color marrón ¿no? que también está el círculo ahí es un círculo más pequeño y sencillamente igual vamos a coser como cosimos para poner el DVD vamos a coser alrededor ¿no? hasta que queda de esta manera hasta que queda de esta manera Poquito. Por lo tanto, vamos a ponerle el otro. Ven, este lo hice un poquito más grande porque la otra flor ¿no? era un poquito más grande. La otra flor era un poquito más grande. Entonces por eso que le digo que ustedes al momento de trabajar van viendo de qué de qué tamaño, no si quiere ya no los lo van cerrando de acuerdo al tamaño que van a poner ustedes aquí. Ustedes qué diferencia del otro que quedaba más chiquito. Esto mire cómo va cerrando todo el espacio y miren qué bonito queda. Entonces habíamos terminado de poner no las hojas amarillas. Ahora los detalles lo hacemos con esto, con estas hojas verdes. Pero estas hojas verdes las hacemos una por una porque tenemos que ir poniéndolas ¿no? en diferente lugar entonces sencillamente vamos a agarrar nuestro silicón a nuestro trabajo miren ustedes ya cerramos miren qué precioso quedó entonces amigas lindas miren ustedes aquí en el rincón de ana maría donde juntas los podemos lograr hemos terminado este hermoso proyecto nos falta hacer la flor y con eso terminamos nuestros tres proyectos miren qué lindo quedó amigas preciosas para que ustedes puedan colgar sus secadores pueden colgar sus toallas de repente en el baño a las que nos encantan los girasoles por todos lados pongo girasoles porque me encantan los girasoles. Hasta nuestra próxima clase chicas. Chao.